Quizás algunos reconozcan este montículo de tierra como el salto que ocupamos para el tutorial de saltos básicos Hoy día vamos a aprender a saltar Y en este preciso instante lo vamos a transformar en un nuevo salto Tipo meseta para intentar sacar 180 y ojalá 360 aunque parezca que no tiene ni un sentido esto... Mmm, me encantaría que fuera más ancho pero a pala esto es todo lo que voy a lograr en el tiempo que tengo en este minuto y ahí vamos a poner una rampa y se ve así ah, veamos qué pasa ojalá que no terminemos la sequía nada emocionante bastante penoso ¿Cómo se hace ese truco, güey? Bueno. Ok. ¡Oh, ese iba bueno! Estoy tratando de rechazarlo. No quiero que me salga abajo y me han rechazado. Vamos, vamos, bien. De, de todos los intentos... Creo que han habido mejoras. ¡Uf! Uh, oh, oh, oh. oh, se siente bacán. ¡Uf! Uh. La rampa, eh. micro rampa, al rescate. <risa> te puesto que ni la ven no, no la ven uh, salí para al lado eso va mejor, la rampa es muy chica comparada con la otra, la rampa es enana esta se rompió acá, esta estuvo tirada mucho tiempo en la intemperie nunca me preocupé por ella y ahora está en esas condiciones es más firme porque es de una sola pieza, pero es microscópica <risas> Y esta acá se ve muy mal apoyada Esto es más psicológico que cualquier otra cosa haciendo lo suyo. No. Como que va? Esto para mí es un 180 en plano a ruedas juntas. Le pegué a la rampa al toque. Ahora vamos por el bunny hop eh, bien hecho haciendo 180 Ahora voy a hacer exactamente los mismos gestos técnicos en la rampa ¡Uy! Esa rampa se mueve un montón pero yo creo que se entiende la idea como no le estoy poniendo peso y estoy rechazando de la rueda delantera, el 180 despegando las dos ruedas al mismo tiempo no es una opción, es el que siempre he hecho, pero no es el que me va a servir para aprender a girar. Y teniendo esta bicicleta, lo mínimo que quiero es poder hacer un 360 o un 180 al menos. Voy a empezar a girar haciendo el bunny hop bien hecho y tirando el 180. ¡Uh, qué hizo la rampa, güey! Esta va a estar súper mal. Esta arriba pura polita. Eso sí. Eso se siente mucho mejor. Uh. No, siento que se mueve la rampa a ver el toque. O para el otro lado nada como ciclista de montaña me siento cómodo en el cerro andando fuerte haciendo saltos yendo derecho, es por decirlo de alguna manera mi zona segura y es donde más cómodo me siento, con esta bicicleta que si bien en este canal de YouTube va a cumplir más de un propósito quiero aprender los trucos para los que la bicicleta está hecha para eso me voy a tener que esmerar un poco porque aparentemente es un poco difícil enseñarle trucos nuevos a un perro viejo, pero le quiero dar una opción y, y para no lesionarme en el camino voy a ir dando pasos de a poco. mirando la punta Obvio que el próximo sale vecino Se movió la rampa con todo oh, ¿Salir volando de espalda? Este es un salto que estuve peleando para practicar este truco. No está duro pero, pero vamos a ver qué pasa. A lo más se va a romper, pero no se va a correr. <risa> ¿Qué pasa si.? Ese fue el primer intento de 360. Dale saqué ese pedazo. Caía acá al lado, la dura. ¿Dónde estoy apuntando? 360. Muy bien 3,60 Personalmente necesito una caída más ancha Porque no quepo Salgo para cualquier lado Pero bacán, me gustó lo de hoy día La capa superior de esto está muy débil Así es que voy a tratar de revolver tierra húmeda acá y vamos a hacerlo de nuevo lo hice ayer muy tarde lo hice pésimo vamos a tratar de arreglarlo cómo va quedando porque esto es un experimento que no sé si va a funcionar así es como está el salto aproximadamente 4 mmm, horas después y esto va a funcionar estar listo para practicar cuando se seque, mañana. Así es como quedó el salto del día siguiente y se ve bastante bien. Se ve más duro, vamos a compactar esas grietas y esperemos que hoy día no se rompa. Cómo nos va con el 180, 360. Uh, caigo acá afuera, salgo para el lado. Esto, esto, esto está pésimo espalda hacia atrás así estuvo mejor justo ahí abajo te voy a pensar que mi espalda tiene que pasar para el otro lado Uf. vamos girando con energía También <ríe> me vengo para este lado acá Había imaginaba esa weá y había que poder hacerlo A diferencia de la otra rampa, necesito mucha más velocidad Si no me caigo de la pared para abajo Estoy tratando un 180, siendo que no sé avanzar hacia atrás Así que voy a tratar de seguir girando Que estoy cerca a pesar de que no tengo idea cómo lo hago con mi cabeza me quedo mirando la punta de la rampa el giro, que <risa> <risa> uh, yeah! Oh, se pasó 2.70 pues ahora todo oh, estoy raja Rewind. Ah. siento que va girar más rápido tengo que ir más rápido aunque no debería debería ser capaz de girar en ese espacio ah. debería ser capaz y estoy a punto ah. Siento que he hecho una cosa distinta cada vez en la rampa, pero algo consistente, no sé. ¡Puf! No entiendo nada. Lo tengo tan cerca que no puedo dejarlo acá, quiero tratar de girar más. Y yo iba a grabar un video de rampas, citando con una pinche medida en el bolsillo. Voy a intentar rechazar un poco más porque creo que no estoy sacando la altura. Uy. Arrepentimiento inmediato. Compromiso, compromiso. Tira más. Hizo un corte en la pata que no me gustó <risa> Una mala maniobra y uno pierde la confianza en uno De manera brutal 180 360 Volver a las bases, tratar de seguir tirando ¡Ay oh, Dios! Ya no sé qué estoy haciendo, pero estoy repitiendo algo constantemente No sé qué es lo que estoy haciendo, pero les puedo contar lo que estoy pensando Estoy pensando en poner mi espalda contra la caída lo más rápido posible cuando estoy en la rampa. No, cuando estoy saliendo de la rampa. Y ahí tuerzo el manillar y hago todas esas cosas que son el resto instinto. <risa> oh, ¡Qué rico! ¿ver? Faltó esto, pero... Está bien. Ahora el problema es que lo caíste por una vez y no queréis parar de hacerlo. Y estoy cansadísimo. Oh. Le di mi espalda a la caída lo más rápido que pude. Eso fue todo lo que pensé. Y tratar de elevarme un poco, rechazar. No sé si con brazos y pies, desde la rueda trasera, no tengo idea, pero, pero quiero intentarlo de nuevo. creo que... creo que... creo que estamos por ahí creo que si algo tienen este tipo de truco en realidad lo descubrí en, la ulti en el último giro y fue que dejáis de pensar en la rampa y te concentráis en lo que va a ser tu cuerpo al final tu cuerpo maneja los pesos arriba de la bicicleta y hace todo el movimiento que uno dice Doblar hacia el costado o tirar las patas por un lado Si lográis que una parte grande de tu cuerpo haga lo que queréis que haga Haga lo que quieres que haga El resto debería seguir y si es que está saliendo derecho y no para el lado o algo por el estilo La bicicleta debería acompañar estoy demasiado contento es de un truco que no sacaba hace demasiado tiempo así es que por hoy día estamos eh, vamos a dejar que trabaje la memoria muscular y todas esas cosas fisiológicas que yo no entiendo y la vamos a seguir dando pronto oh, estoy hecho mierda